Hermoso Santa Cruz, del autor y compositor Humberto Sánchez Santiago. por la sierra, visiten a Santa Cruz. Santa Cruz es muy hermoso, muy hermoso Santa Cruz. Donde quiera que yo voy, donde quiera que yo estoy, hermoso Santa Cruz, yo nunca te olvidaré. Donde quiera que yo voy, donde quiera que yo estoy, I'm a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 Me acompaña, me acompaña con amor En el pueblo, en el campo, donde quiera que yo estoy Ya con esto me despido, me despido con amor Saludando a la gente, saludando a Santa Cruz Donde quiera que yo voy, donde quiera que yo estoy Maestro Gilberto Santiago Sánchez, bajo la conducción del maestro Azariel Chávez Sebastián. Fuertes los aplausos para nuestros músicos y para nuestros compositores y directores y artísticos de esta banda, Unión y Progreso de Santa Cruz y Acabila.